Disuelvo los límites y las fronteras que están en mi mente. Aquellas que sin notarlo generan en mí la sensación de separación con lo divino, con el mundo y aún conmigo misma. Desmantelo las barreras artificiales de la geografía, de las desigualdades económicas y las diferencias culturales, para situarme a una amorosa distancia desde la que puedo observar con claridad y ecuanimidad. Me recuerdo como alma, y siento la necesidad de vivir hermanada con quien está a mi lado. Vivir desde el compartir, construir puentes. El recuerdo amoroso de uno, doy lugar a mis sentimientos puros y de bondad para que ellos fluyan como un manantial de cooperación y unidad con la humanidad.